Y continuando Raúl alejandro todo un éxito en su segunda noche aquí en los altos de chabón y es que el exponente puertorriqueño Raúl alejandro se convirtió en el primer artista en hacer dos funciones seguidas en altos de chabón conquistando a miles de personas con sus canciones y movimientos de danza el artista de 28 años de edad consiguió llenar el emblemático escenario de la romana las noches del viernes y sábado luego de haber estado cuatro días seguidos en el mes de octubre a casa llena ...en el Coliseo de Puerto Rico... ...como parte de Raúl Alejandro Tour 2021... ...el que continuará por Estados Unidos y México... ...la velada inicia con el tema Dile a él... ...Mírame y el efecto... ...donde Raúl Alejandro Oscasio Ruiz... Nombre de Pila de la Estrella demostró que no solo es un exponente urbano, sino que es todo un artista capaz de bailar e interpretar otros géneros. El show producido por Gama H continuó con un repertorio en el que se encontraban temas como Que le dé, Enchule, Nubes, Desenfocado, Química y Ponte pa' mí, entre otros éxitos que fueron coreados por todos los presentes. Al interpretar la canción Sexo Virtual, oye qué canción... El artista agradeció a todos los dominicanos por el apoyo que le han dado a su carrera, siendo este un país donde la música, su música, ha tenido mayor acogida, y eso es cierto. La noche culminó con el considerado tema del año 2001, Todo de Ti, y ahí se puso el público a saltar al ritmo de la música, y hay que reconocerlo, este muchacho con esa canción, eh, Todo de Ti, arrasó, la canción del verano, eh, la canción que fue tendencia en TikTok con todos esos trends, óigame, tremendo este muchacho, y le fue muy bien allá a Raúl Alejandro, en altos de chabón. Claro que sí, desde que sacó el álbum con todas las canciones, ha tenido un gran apoyo del público. Fue un conciertazo donde también estuvieron pues muchos influencers de aquí, como estaba Carola, Cris Videos y así sucesivamente hicieron muchísimos tours y fue todo a casa llena donde lograron disfrutar de Raúl Alejandro y su música que ha llegado a todos los puntos del mundo en donde ha también escaparado atención ya con su relación con Rosalía en donde le deseamos lo mejor a Raúl Alejandro y que seguiremos disfrutando pues de su música así que lo esperaremos pues después de no porque me tocará ya uno porque yo quería ir no fue, <risa> <risa> o sea, me tocó verlo, verlo, verlo, verlo y y me tocó a mí en mi casa pero un día veremos Alboricua en vivo. Y Rosalío no lo vino con él. No sé si sí, oh, oh, oh, oh, dime una vi, canción ¿no? la canción de Raúl Alejandro, cántamela. Una. ¿Cuál tú A mí me gusta fantasía. Canta la fantasía. Ay, que yo no sé cantar. No, pero di un ching, Canta, canta. ¿Qué tú harías si te digo? Mi fantasía. Contigo, contigo, susurrando contigo, susurrando al oído. <risa> Ay, qué lindo <risa> verlos los dos cantando, ¿eh? <risa> ¿Ay? ¿Eh? Ellos, ¿no? <risa> es de, Esa canción no es de él, de Raúl Alejandro. Sí, y después se featuring con Farruko. Hmm, no creo, no, que sea el... hey. Créalo, sí, eh. otra, que te sepa, porque tú eres fanática. <risa> eh, déjame ver. Es que la que dice al principio son unas medias, no, medias... No, si tú lo dices... No, no si tú lo dices no lo puedo así, no. <risa> si, si lo cantas... No, yo soy fanático ¿sí? de Omar, y le digo, ojitos chiquiticos, eh, muñeca porcelana eh, pero que sol, la cante no quiere que diga, la, no me de las canciones. ¿Eh? Todas yo me la sé. Pero que la cante, tú miste la cante no sí, que sí, diga no me Un pedacito, un pedacito. Pero tú no me dijiste no el nombre no, no, no, pues, no, pues, pues yo, la, yo la sé, todo porque estamos hablando de Raúl Alejandro. Un pedacito, ¿Todo ya, de la de Tito. Esa lencería, te queda divina, vamos al cuarto y nos quedamos en la cocina. pedí di la cuenta de todas las venidas, pero ninguna como la primera en la cocina, qué suerte. Que, soy, el, ay, que Dios. soy yo el que puede comer. Ay, Dios. <risa> ay, Dios mío. Ay, ay. Uh. Ay. ay, chulería, señores. Raúl Alejandro. Raúl. Raúl Alejandro ahí en concierto. Raúl rau la rau la la la la Raw, Raw, final Raw, una canción ya tú sabes